Hola, soy Juan Pau Cumellas y tengo el placer de presentaros un nuevo modelo de la marca Hohner, una nueva armónica, que es la Golden Melody Progressive. Este modelo sigue la estela del modelo clásico de la Golden Melody, pero tiene unas nuevas características, un nuevo diseño que lo hacen realmente diferente, un poco casi revolucionario, porque hay cosas muy nuevas. Respecto al modelo que conocíamos clásico, que es este, aquí vemos que las líneas han cambiado bastante y tiene varias características. Por ejemplo, que la abertura de detrás es mucho más abierta, el cuerpo y las tapas tienen un poco más de volumen, que esto hace que incremente también el sonido, la sonoridad, el mismo volumen al tocar. Luego hay varias cosas como el peine ha cambiado también. Ya no tiene el tornillo en vertical, sino que es en horizontal. Y esto permite que las tapas, las placas que tenemos que cubren el instrumento, no tengan en ningún momento el agujero donde iba el tornillo. No notas nada porque el tornillo va en los costados. Y esto permite realmente un agarre con la mano mucho más ergonómico. ¿Eh? Y otra característica es una muesca que queda en medio, que está pensada también para... ...favorecer la posición de la mano y el dedo, esto depende ya de cada uno... ...pero es un diseño que básicamente no tiene ninguna, ningún canto rugoso ni nada... ...todo es redondeado y permite fácilmente tocar. Sigue teniendo la característica de la afinación dentro... ...que es afinación temperada como era la Golden Melody clásica... ...que nos permite eh, tocar melodías, cada nota está afinada no está pensando en los acordes, sino en las melodías. ¿eh? Podemos tocar en primera, en segunda, en tercera, en doce, las posiciones avanzadas y, claro, como no, aplicar la, las técnicas avanzadas de Overblows y Overdraws. Este modelo, tal como viene de fábrica, yo ya lo he probado un poco, y puedo aplicar bastante bien la técnica de los Overblows sin hacer ninguna modificación. Otra característica, mirando en el interior, aunque no se ve a primera vista, es que incluye un nuevo tornillo en la parte central delantera, que esto mejora aún el sistema para que no perdamos tanto aire, es decir, que realmente está hermética la armónica, es más hermética incluso que el modelo clásico. Es la Golden Melody Progressive, ...que nos permite pues jugar aplicando todas las técnicas avanzadas... ...es un instrumento realmente profesional... ...y pensando en melodías, cualquier melodía. Eh, probando cualquier posición... las octavas. Es otra característica de esta afinación temperada, donde las octavas se respetan mucho, están perfectas. Es decir, que es un instrumento ideal para melodía, para estilos avanzados de jazz, etcétera Bueno, aquí tenemos el modelo y efectivamente otra característica es el peine que tiene algunos diseños y tiene un, una parte aquí fuera agujereada que para mí pues ya me gusta porque es como no tan de material tan duro, sino que es un poco, malea, un poco más maleable y uh, yo he tenido muchas de y al final los cantos a veces al rozar o al dar golpes o al apretar con el tornillo las placas se podían estropear. Este realmente garantiza que esto no pase, es un poco más... Uh, más duro, más resistente también. Los bendings también funcionan perfectamente. Y por último os muestro la caja donde viene la armónica, que es una caja muy, muy bonita, muy linda. Es una caja de cartón, es decir, que eh, un diseño innovador, pero una caja eh, un material completamente natural, sostenible. A diferencia de la clásica que era de, de plástico, esta es de cartón y realmente es pues, bonita. Bueno, espero que os haya gustado esta armónica Golden Melody Progressive, que promete ser un instrumento muy potente, muy interesante. Soy Juan Pablo Cumellas y gracias por ver el vídeo. Nos vemos en la próxima ocasión.